Hola, buenas tardes, hoy os vamos a explicar cómo firmar digitalmente un documento PDF, ¿vale? Eh, no es necesario tener ninguna versión profesional de Acrobat con la versión que nos descargamos de la web de Acrobat, el Acrobat DC es suficiente. Si os fijáis aquí, eh, voy a enseñaros dónde descargaros el, el Acrobat, pero bueno, es muy sencillito, en la página de de Acrobat, aquí donde pone Acrobat Reader. Yo siempre esto de las ofertas, el McAfee gratuito y tal, lo quito. Instalar ahora, siguiente y, y para adelante, ¿vale? O sea, indispensable tener el Acrobat e indispensable tener un certificado digital. Eh, el certificado digital lo hemos de, de tener en el apartado de certificados dig digitales de nuestro sistema. En el caso de Windows, vamos al panel de control. Panel de control. Dentro de panel de control, aquí veis opciones de internet, opciones de internet, aquí contenido, contenido, certificados y aquí en certificados deberíamos tener instalados los certificados que, que vayamos a usar para firmar digitalmente ese documento, ¿vale? Una vez tenemos esto, el, los siguientes pasos son muy simples. Simplemente coger... Un documento que no tengamos firmado, por ejemplo, yo he cogido cualquier documento. Este documento que veis aquí es un documento de resistencias, da igual, un, un documento de conexiones de cables, no os da igual el tipo de documento. El Acrobat tiene aquí un menú lateral que se puede ver por aquí, es, es esta, esta ventana aquí, bueno, podéis ver... Eh, pantalla completa, el menú de herramientas, ¿vale? Si, lo digo por si lo desocultáis, lo podéis des, desocultar por aquí o por aquí arriba, ¿vale? Hemos de ir aquí, Más herramientas. Más herramientas donde pone Certificados. Vamos a Certificados y aquí en Certificados veis que pone aquí arriba Firmar digitalmente. Firmar digitalmente. Haga clic y arrastre el ratón para dibujar el área, tal, quiere decir... ¿Dónde vamos a firmar el documento? Yo lo voy a firmar en este huequecito de aquí. ¿Veis por donde estoy arrastrando el ratón? Aquí abajo. Ahí voy a poner mi firma. ¿Vale? Y entonces tengo instalados dos certificados digitales. Me dices, ¿cuál de los dos certificados quieres usar? Pues quiero usar este que es el mío. Le doy a continuar. Me dice, ¿es este tu certificado? Sí. Firmar. Le doy a firmar. Y automáticamente se me abre una ventana y dice, el documento, de salida ya firmado que no me va a tener el mismo, podría ser, podría ser el mismo y sobreescribirlo. yo le voy a poner Word tablet firmado, ¿vale? Y le doy a guardar, automáticamente tengo dos documentos, el original y este que es firmado, voy a cerrar el Acrobat para que veáis, ¿qué pasaría? Que aquí tengo la firma, como podéis observar aquí abajo, Y aquí arriba pone firmado y todas las firmas son válidas. Pues así se firma un documento digitalmente. Muchas gracias y hasta otro rato.